correspondientes a este año como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 346 publicado en el Boletín Oficial. Jubilaciones. El vocero del Banco Nación, Sergio Resumil, se refirió a las grandes filas que produjeron amontonamiento por el pago a jubilados la semana pasada. Nosotros tuvimos en los cajeros que estaba cerrada las sucursales del banco, solo en los cajeros 1.400.000 operaciones por 17.000 millones de pesos que fue la primera jornada de aportes de AUH y jubilados. No hay sistema que resista exclusivamente cuando vos tenés habitualmente 300.000, 200.000 personas. Por más que vos lo ordenes, hay un tema que es por un lado de, de, de orden organizativo y hay otro tema que es de, de, de carácter cultural, o sea, mucho antes de la crisis. Muchos de los jubilados que incluso hoy se presentan a cobrar tienen su tarjeta de débito. No necesitarían ir ni a cobrar en el día de cobro porque podrían, en algunos casos, usarla para pagar conciencia sumos ...y en otros concurrir fuera del horario porque pueden retirar dinero del cajero... Mm. ...sin embargo por un tema cultural sí. se presentan igual. Gabinete. La Secretaría de Medios y Comunicación Pública... ...que depende de la Jefatura de Gabinete... ...anunció el lanzamiento de la plataforma Confiar... ...para informar a los argentinos sobre las comunicaciones oficiales... ...generadas desde el Gobierno Nacional... Se puede ingresar al sitio a través de wwwtelamcomar barra infodemia. Salud. El Ministerio de Salud amplió las partidas presupuestarias para fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales de todo el país. El dinero estará destinado a recursos humanos, capacitación, compra de equipamiento e insumos, entre otras necesidades. Género. El gobierno exceptuó de la cuarentena a las mujeres y personas de la comunidad LGTBI que necesiten salir de sus casas para realizar una denuncia por violencia de género. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación aclaró que aquellas mujeres y personas LGTBI solas o junto a sus hijos e hijas, están exceptuadas de mantener el aislamiento para poder realizar la denuncia o requerir asistencia en situaciones de violencia por motivos de género. Si bien el decreto 297 a través del cual el Poder Ejecutivo dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio contemplaba la posibilidad cuando hacía referencia a las causas o motivos por fuerza mayor, esta norma que dictamos clarifica y por otro lado protocoliza la disposición para que las fuerzas de seguridad cuando se encuentren realizando controles de circulación tengan presente que existe esta nueva autorización o existe esta autorización para las mujeres y personas LGTB cuando se encuentran en esta particular circunstancia. Reporte diario del Ministerio de Salud. 1.554 casos confirmados en nuestro país, se suman 103 casos con respecto al día de ayer. La edad media se mantiene en 45 años y tenemos un 9,5% de los casos confirmados que estarían relacionados con transmisión a nivel comunitario, la cual la encontramos en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco, la zona de Ushuaia, Tierra del Fuego, 48 los casos fallecidos, de los cuales generan una tasa de letalidad total del 3% sobre los casos confirmados, con una edad promedio de 71 años y tenemos en este momento 94 pacientes internados en terapia intensiva. Gobierno. Alberto Fernández aseguró en una entrevista en el canal TN que la cuarentena preventiva y obligatoria va a seguir después del 13 de abril y explicó que lo que puede hacerse es flexibilizarla para algunos sectores de la economía. Que lo peor que nos podría pasar es que con esta idea que muchos eh, alimentan de que hay que recuperar la economía, recuperar la economía, terminemos enfermando a los argentinos. Yo siempre a esos que quieren apresurar, si quieren avanzar y quieren resolver todo, les digo... Que La verdad, las fábricas, si en una fábrica entra una persona con coronavirus, lo que seguramente ocurrirá es que enferme a todos sus compañeros. Y ahí tendremos un problema mucho mayor, que es más gente enferma y una fábrica que no pueda funcionar porque sus trabajadores se enfermaron. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay actividades que por ahí podemos ir pensando en levantar la cuarentena. Quiero que lo resolvamos en conjunto y quiero que lo podamos ver en conjunto y quiero que todos escuchemos a los especialistas. Provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un envío de alimentos a los sectores más vulnerables a través del sistema alimentario escolar, que abarca a cerca de 1.700.000 chicos decidimos en la provincia de Buenos Aires, y fue así en todo el país también, no cerrar las escuelas. Los modos en los que se prestaba el servicio, una habitualmente eran los comedores donde los chicos asistían junto con la escuela, este, estaba el comedor, eso se empezó a explorar una posibilidad de entrega de viandas, pero sobre todo llegamos finalmente, entre los dos ministerios involucrados, a una decisión que fue pasar a la modalidad de entrega de alimentos. Se tomó una decisión, que es la que estamos hoy informando porque es el primer mes en realidad completo en el que lo vamos a hacer, a pesar de que hubo entrega, estamos anunciando que esta prestación es exactamente la misma para el millón mil niños y niñas. O sea que van a recibir la misma cantidad de mercadería, la misma cantidad de alimento, que va a ser retirada quincenalmente en los establecimientos. Esto desde el punto de vista numérico significa, como decíamos recién, triplicar prácticamente la inversión de la provincia. Sociales. La ministra de Desarrollo y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anticipó que a causa de la pandemia se están diagramando programas que permitan que se trabaje dentro del propio barrio en los sectores más vulnerables para salir paulatinamente de la cuarentena este segundo momento de la, cuarentena, de la de la cuarentena, digamos un aislamiento selectivo, algo que probablemente venga en una segunda etapa, que es poder trabajar en esos barrios para promover un aislamiento barrial que nos permita empezar a generar un, digamos, un desembarco de la economía en, en términos de construcción. Por ahora, a lo mejor. En función de lo que decida la unidad, la autoridad sanitaria. Mm. Por ahora, a lo mejor más vinculado a permanecer dentro del barrio, es decir, hacer un aislamiento barrial, según la decisión que se tome en el comité de expertos. Ciudad. El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Argentina, instaló en el barrio porteño de Nueva Pompeya un hospital militar reubicable con capacidad para atender casos de coronavirus que requieran de internación en unidad de terapia intensiva. Daniela Ibarra, directora del Hospital Reubicable. Organizamos nuestro recurso humano, para ello convocamos a los médicos del Hospital Aeronáutico Central, convocamos a otros médicos, enfermeros, bioquímicos, también se convocó a los médicos de las distintas unidades de la Guarnición de Buenos Aires y a los médicos retirados. Obviamente el personal retirado, que no tiene factores de riesgo. Todo, todo ese es el personal que va a eh, trabajar en este hospital. Y le quiero contar que también la mayoría de los médicos y enfermeros que fuimos convocados estuvimos destinados en Misión de Paz en Haití. Persecución judicial. La justicia le otorgó finalmente la prisión domiciliaria a Amado Vudú. Tras los reiterados reclamos de su defensa ante la Corte Suprema por el alto riesgo que supone para la población la posible propagación del coronavirus, el tribunal que condenó al ex vicepresidente en la causa Chicone le dio el beneficio en la noche de este lunes. Reporte diario del Ministerio de Salud. Hoy es el Día Mundial de la Salud, hoy es un Día Mundial de la Salud distinto, hoy estamos en una emergencia sanitaria global y realmente se ve más que nunca, más claramente que nunca, hasta quienes por ahí tenían dudas, la importancia de la salud como una política de Estado y de un Estado presente en, en esta crisis y también la importancia de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Ojalá que cuando pasemos esta crisis, ojalá que cuando eh, el coronavirus ya se haya incorporado a nuestros inviernos, podamos sostener como sociedades, esta valoración de la promoción de la salud y, y no solamente cuando tenemos tanto miedo a perderla. Ojalá que lo podamos sostener eh, como, como sociedad y valoremos todos los días el Día Mundial de la Salud y la promoción, la prevención y la relevancia que tiene la salud como una política de Estado. Gobierno. El presidente Alberto Fernández anticipó que no se va a flexibilizar el aislamiento social preventivo y obligatorio después del domingo 12 de abril. Por el contrario, advirtió que en centros urbanos se hará mucho más estricto. La cuarentena sigue. Lo que nosotros estamos viendo es focalizar algunas actividades que parecen tener menos riesgo para, para poder hacer. Y lo que quedamos es que los gobernadores nos iban a traer en los próximos días una propuesta provincia por provincia y ver qué podíamos hacer. Está claro que nuestros, nuestros números, y nuestra, la forma en que ha evolucionado es infinitamente, de un modo mucho más controlado que lo que pasa muy cerca a nuestro, inclusive. Provincia. El gobernador Axel Kicillof destacó que la cuarentena fue realmente efectiva para posponer el pico del virus, pero se mostró preocupado por el avance de los casos infectados en el conurbano. En este sentido, advirtió que se adoptarán medidas más estrictas en cada barrio. No es lo mismo ya la ciudad de Buenos Aires con el conurbano, son condiciones distintas de vida, creo que los aislamientos en el conurbano no van a poder ser en muchos casos por las condiciones de las viviendas, de aislamiento, bueno ya, ya es distinto pero va a tener que ser más barrial y comunitario y buscar esas formas culturales de hacerlo y de la solidaridad. Cuando uno mira el mapa de dónde fueron los contagios, como la enfermedad vino del extranjero y vino por avión, básicamente, y afectó a los sectores que están en capacidad, primero, de, de haber ido al exterior y de haberla contraído. Entonces, hoy está focalizada en, en esos sectores. Creo que esos uh -huh. sectores son los que, primero, hay que aplicarles más rigor al aislamiento por una cuestión meramente epidemiológica. En los medios. El director científico de la Fundación Huésped y miembro del Comité de Crisis, Pedro Kahn, cruzó al diario opositor La Nación por una nota tendenciosa que pone en duda la cantidad de fallecimientos que se registraron hasta el momento por coronavirus. Acabo de leer una nota en la de la Nación que, que la verdad que me, me sorprendió que le den entidad de nota, porque fíjese que lo que dice es que hay demora en, la, en las notificaciones, que hay pacientes que fallecen y los tres llegan más tarde y entonces se carga más tarde el sistema. Sí, eso, eso es eso es absolutamente natural. El sistema, el, el sí es un sistema que cada uno de los de los, de los este, prestadores tiene que cargar la información. Ahora, si usted no carga la información, y la información va a estar incompleta, si usted se demora en cargarla, el, en el momento en el que cada mañana en el... El Ministerio informa y va a faltar su dato. A lo largo de la semana, siempre va a estar usted atrasado uno o dos días con el, con el deporte, pero, pero eso se va, a ir, se va haciendo, digamos, la, la, la recuperación progresiva. Así que no, no me parece que sea un tema para que la gente empiece a pensar cosas raras como que se están ocultando los casos. Yo acabo de venir del Ministerio hace, hace una hora, porque me tocó participar en la conferencia de prensa diaria. Visité la sala de situación y vi cómo se trabaja así. No tengo ninguna duda creo que, que el Ministerio reporta es lo que el Ministerio tiene como información. Educación Ante trascendidos generados por algunos medios de comunicación El ministro Nicolás Trota aseguró que no tienen pensado adelantar las vacaciones de invierno Y que de momento se continuará con la enseñanza de manera virtual Para ello, la cartera educativa nacional fortalecerá los recursos del programa Seguimos Educando El lunes no vamos a volver físicamente a las aulas pero que sí vamos a seguir transitando este desafío que asumimos con todas las maestras, con los maestros, con las jurisdicciones provinciales, de seguir educando a la distancia y que sabemos que eso también es un enorme esfuerzo para todas las familias argentinas, que sabemos que están acompañando a sus hijos y también el enorme esfuerzo están llevando adelante los maestros y las maestras. Obviamente que la incertidumbre sobre la vuelta a las aulas es una, es una realidad objetiva, pero siempre teniendo en cuenta que lo que tenemos que priorizar es la salud, no solo de los más chicos, de los más pequeños, sino también lograr, a partir de la suspensión de las clases, administrar, como plantean los expertos, el nivel de contagio en la sociedad para no saturar nuestro sistema sanitario. Reporte diario del Ministerio de Salud. Recalcar que el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia es muy importante, reservarlos, destinarlos para las personas que tienen síntomas, los casos confirmados o los casos sospechosos y para el equipo de salud que nos va a prestar cuidado en caso que lo necesitemos en los centros de salud, en el servicio de salud. Es muy importante saber que se trata de insumos críticos a nivel mundial y que tienen que tener un uso apropiado en función de eh, la evidencia científica. Recalcar que el uso de este tipo de barbijo casero o máscara eh, no reemplaza todas las demás medidas que nosotros venimos y todos los expertos y el Estado viene eh, difundiendo como relevantes, que es el aislamiento social preventivo obligatorio, el lavado de manos, el toser y estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, el airear los ambientes, limpiar las superficies, no quiere decir que porque alguien utilice un barbijo casero vaya a poder Poder generar una reunión, ir a una fiesta o eh, cambiar las recomendaciones. Si hay alguien que lo considera es una medida adicional para eh, optimizar, maximizar o eh, disminuir eventualmente la potencial transmisión del virus. Hasta aquí el Servicio Federal de Noticias de Arbia.